Saben que cerca de esta hora es momento de los deportes, con el uno ¿Qué dice Juan Pastén? ¿Cómo, ¿Cómo le va, licenciado Placer de Un fin de semana sin fútbol, porque está suspendido por el tema de los partidos amistosos de la selección boliviana. Pero cuando no hay fútbol es cuando más nos divertimos. ¿no? Sí. Anoche el programa, eh, eh, parte del programa se basó fundamentalmente en, en el tema de otra denuncia de quién se habría acomodado en el en el proceso que se le, lleve, que se le lleva al señor Paniagua, que está detenido en este momento en la cárcel de San Pedro. Eh, mostramos nosotros una serie de documentos eh, a raíz de una declaración del anterior presidente de Sport Boy, donde manifestaba que él nunca había solicitado a título personal que se, se haga la pinoración para el pago de fulano o sutano. Se argumentaba de que habría dicho el pre presidente de, de Sport Boy que siempre se hacía en general. Es decir, se tomaba una cantidad de 40 o 100 mil dólares. Se le mostró mediante una documentación de que sí, él había firmado la penulación, a nombre de Damir Miranda y el otro creo que es eh, un jugador cochabambino bueno, Son tres, por un valor de 40 mil dólares. Dinero que al final fue pagado... ...o depositado en la cuenta de Favol. Entonces, ya, esto da pie ahora para una investigación... ...de las autoridades de Favol. Porque hay cheques que fueron entregados al señor Paniagua... ...de forma personal. Y ahora aparecen los pagos en la cuenta de Favol. O sea, no, se, sería fantástico que se hubiera pagado... ...en la cuenta de Favol esto, porque bueno, al final... ...es una cuenta oficial y de allí, bueno, se hacen... ...los descargos respectivos... Para los futbolistas a o los sea, pagos. Siempre debió ser así. Debió siempre ser así. Entonces, cosa que no ocurrió. Es decir, se pagó la plata para Damir, pero Favol no le pagó hasta el día de hoy. Ah, okay. Eso es un tema de apropiación de recursos, ¿no? Otros que se quedaron con cambio. Otro lío. Entonces que ahora sí, ahora van a tener que venir a declarar el presidente de favor, la directiva de favor. qué sé yo, si es que hay tesorero, si es que hay un contador en favor, van a tener que venir a declarar que se hizo el dinero. O sea, el dinero salió acá, fue a la cuenta y ahí, ¿cómo es que lo utilizaron? ¿Por qué no llegaron al destino? Que... ¿Por qué no le pagaron al futbolista. Bueno. Eh, en eso nos hemos divertido anoche. Ah, eh, ahí eh. hay varios, varios documentos que, que me tienen lo, lo, los muchachos. Ahí pero básicamente lo, lo, lo, lo... es la primera la carta. No, ahí están en pignoración, son los 40.000, pero básicamente es eh, la carta la carta donde el presidente de Sport Boy pide los 40.000 para pagarle a tres futbolistas. Ese es lo, lo más importante. Al margen de que el dinero fue depositado en favor, que me imagino que ya esto amplía el espectro de la investigación. ¿no? O sea, el expresidente de Sport Boys sí. dijo, yo el, el, no claro, pedí no. la plata. ¿Qué es lo que pasa? Tú tratas de, de una o de otra manera de buscar alguna prueba que facilite el estado en que se encuentre el procesado o, o el investigado. ¿ya? Entonces, le, le preguntaron seguro al presidente de, de Sport Boy, ¿usted sabe de esto? No, no, esto... Quizás no se acordó, o no se acuerda. Pero el, la afirmación del presidente sirvió para demostrar, según la otra parte, de que todo esto era un invento. Entonces, encontrar la carta respectiva... Bueno, ahora... Y ahí está, a ver a si ver. la podemos leer. Aquí está. El solicitud de adelanto de recursos económicos... A través del presente del Club Deportivo Culturales Spolvo se dirige a usted con la finalidad de solicitarle mil dólares de nuestros recursos por derecho de televisación de la empresa right cuota octubre y diciembre. Por favor, transferir citada cantidad a la cuenta bancaria de la Federación Sindical de Futbolistas Profesionales de Bolivia, por favor, para la cancelación de sueldos pendientes a los jugadores Oscar Leandro Rivera, Damir Miranda Mercado y Edivaldo Rojas Hermosa. Firmado, doctor Carlos Gustavo Romero Bonifaz, presidente del club por hoy. Listo. Bueno, entonces, Carlos Romero había dicho que él no, no pidió. Yo me imagino que él habrá dicho que él no recordaba. Pero dijo, no, nunca nosotros como club solicitamos que cuando viniera una pignoración la misma, ya tuviera el beneficiario. Entonces, eso armía, armaba un espectro de cosas para poder definir. Pero... Finalmente se encontró la carta respectiva y el archivo, El echó... ¿no? la... famoso archivo. El famoso archivo que no aguanta. Entonces te puedes haber olvidado. O lo hicieron pisar el palito, porque sirvió en determinado momento para que algunas instituciones salieran a defender. O sea, si alguien decía que nunca hizo, entonces, ¿cómo es que estaba ahí este? Mm. Porque el otro se quejaba que no le habían pagado. No, es que nunca pidió el polvo y que le pagaran a él. Esto, hecho por tierra, todas esas aberraciones. Pero bueno. Nos hemos divertido y vamos a seguir. Vamos con el tema del Lampe y la renovación en la Federación Boliviana de Fútbol. Escúchelo porque este es un fenómeno. Se autoconvoca para los futuros partidos con la excusa de ser un experimentado. Escúchalo. A ver. La verdad que lo veo bien. Es una selección muy renovada. Eh, hay muchos chicos nuevos, chicos jóvenes. Y obviamente que también los chicos jóvenes necesitan gente de experiencia para para que los guíe, y, y bueno, todavía seguimos Marcelo, yo y un par de chicos más de experiencia, que vamos a acompañarlos, ayudarlos, aconsejarlos, cuál es el camino correcto para representar a la selección, eh, el nivel de, pro, de profesionalismo que tienen que tener, porque estamos en desventaja con otras selecciones, en nivel de preparación, en nivel físico, en muchos otros niveles, y, y para equiparar eso... Físicamente lo tenemos que hacer y, y tenemos que mejorar en muchos aspectos. Que nosotros, que ya estamos muchos, muchos años en la selección, sabemos la diferencia que hay y, y sabemos en dónde tenemos que enfocarnos para, para equiparar esas, esas diferencias. En el trabajo y lo que nos pide Gustavo, eh, desde el primer día llegó con una idea clara, con el tema de la intensidad, de, de que cuando nos decidamos presionar sea una presión intensa, presión tras pérdida... Eh, hay cosas que, que son claras y que las estamos poniendo en práctica en estos partidos y, y que, bueno, son importantes el poder llevarlas a cabo porque eso nos van a tener más cerca de la victoria que de la derrota. Ahí está Lampe, ¿no? Creo que está festejando un día, el día de hoy, ¿no? Sí, el día del teatro. Es el, el día cierto. del teatro, qué gran actor. Primero, o sea... La gente dice, nosotros los vamos a guiar. Para guiar, para ser un buen maestro, tienes tú que haber logrado objetivos que te permitan tener la suficiente moral como para explicarle, mirá, esto se juega así, porque nosotros lo hemos hecho. No le ganaron a nadie. ¿Ya? Después, este señor, cuando estaba, era el banquero de Boca, le, le pidieron un partido que íbamos a jugar a la selección, no quiso venir, porque perdía la banca. O sea, el tercer arquero ya era segundo, y al final no jugó nunca. Después hubo otros partidos aquí con, con cuando estaba con Atlético Tucumán que tampoco vino. O sea, la selección a estos les sirve única y exclusivamente para beneficio propio. Yo estaba de acuerdo que jugara el eléctrico ahora y no él. Pero bueno, él tenía que, si jugaba ese partido, sumaba un récord y lo dejaba bajo a truco. ¿Te puedes dar cuenta? O sea, sí. pensando en la vanidad personal y de los números que les permitan a esto seguir haciendo contratos en el fútbol profesional. Sí, ahora ya superó a truco, a truco. por 24 minutos, creo. No sé. En cantidad de no sé. partidos jugados, ¿no? A mí Con la me selección me resbala eso del tema del minutaje o no. Sí, eh, que? Por ejemplo, Echeverri tiene un récord. Tres minutos durante una Copa del Mundo. Y no salen a decirlo. ¿Te imaginas? En ese tiempo, ¿te acordás que había una ficha de Cotelli, de Cota? Todas las fichas duraban tres minutos, ¿te acordás? Sí. Se te cortaba la comunicación. Entonces, parece ficha telefónica. Este. Duró tres minutos en la cancha. Una pena, porque nos quedamos con uno menos. Sí. Pero bueno y bueno y eh, pero esencialmente. hablando de, de, de cosas, nunca dice que jugó. Por ejemplo, el otro tema, eh, Sánchez hizo el único gol que hicimos. Entonces, vivimos de esa constante, de esos constantes recuerdos, vivimos del pasado. Es lo mismo Glorias que... ajenas, además, sí. de hace 30 años. 30 años. Pues, es lo mismo que me acuerdo que hacía yo hace 40 años. Entonces, la verdad es que no, no, no pasa nada, pero esa vanidad extrema que tienen algunos futbolistas, el ego, por ejemplo, que tiene este tipo, decir que ellos son los guías. La gente los detesta, ya no los quiere. La gente, y lo vemos en redes sociales, no lo quiere a Lampe. Entiende que Martín ya cumplió su ciclo. Otro que, que no sé qué, busca un récord. Y el otro, Ursino, que no jugó nada. Entonces, si vamos a hacer una renovación, ponémelo al eléctrico. Sí, sí, sí, sí, sí, sí me sí nervioso, pero ¿Sí es que ataja. Así parece que le hubieran pinchado ¿Sí un puesto eléctrico? corriente. Eh, Vizcarra. Ah. El, así sale, y ya, se tira al suelo. No sé, pero mientras ataje me interesa. Eh, Ursino, no pasó absolutamente nada. Y Marcelo Moreno arriba, yo no sé de qué jugamos. Sí. Casi todo el partido, perdíamos 1-0 y seguíamos defendiendo con 10. Mm. ¿Por qué? Porque no hay un plan. Es decir, pasamos, tenemos la pelota, pegamos un pelotazo arriba. ¿Quién va a correr? No hay quien corra. Porque pues son todos lerdo. Entonces necesitas un tipo. Vuelvo a insistir, el que podría ser es el chupito, que es rápido. O sea, una cosa es que el tipo pique, que sea rápido. Y los otros no, no tienen esa. Porque va a meter un pelotazo a Martín, pueden enganchar solo. Pero en los 45 o 50 metros que hay hasta la portería, ahí lo agarra el defensor. Claro, cualquiera es más rápido. Claro, lo agarra. Entonces ahí va a tener que, él se va a abrir por la izquierda para aguantar que llegue el otro. Más o menos como jugaba Stronges, bueno, hace 20, 15 años atrás. líder pase era el corredor. Y estaba Pablo Escobar, que siendo un volante ofensivo terminó siendo el goleador del club mm. jugaban con esos dos arriba entonces uno enganchaba y el otro llegaba a canción. finalizar nada sí. más así básicamente juegan muchos equipos vamos al amistoso de su cuadro porque Wisterman jugó un amistoso con Aurora ah, sí. en la ciudad de Cochabamba son las imágenes me decía Mi... nuestro compañero que el himno de Cochabamba no lo canta nadie ¿no? sí. claro que cada vez son menos cochabambinos los que quedan mira que es el único que canta allí uno. Uno. Vamos a ver el otro lado. Los Torricos sí son Cochalas de Corazón. Ramayo creo que balbucea. El otro Torrico. ¿Eh? Y el yerno del, del director de la federación, sí. que, que creo que es Cochabambiro, tampoco lo canta. Entonces, bueno. ¿para qué cantar? Una muy buena cantidad de espectadores. Esto era en honor a un futbolista, a Renan López. ¿no? Y periodista, que sí, sí. O sea, hace la copa hace un partido de homenaje porque al final la plata la reparten los dos clubes sí. o sea partido de homenaje o aquí y dámela la plata no o sea sí, si vas eh. a hacer un partido con la chapa mía a ver cuánto me toca o sea si le querés dar le querés hacer un homenaje por lo que jugó le querés hacer un, hacer un partido hacéselo pero utilizan el nombre de este buen jugador yo nunca lo vi yo dije tarde eh, lo conocí sí periodista Deportivo con Chavambi, No, y ayer... bueno, De hecho sus hijos continuaron en el periodismo Por lo menos uno Sigue vigente ya, Gonzalo yo, López sí. yo, eh, no. Lo que pasa es que yo, yo tenía Otros amigos claro. con los cuales nosotros Trabajamos, el doctor Chapatín y todos los otros entonces, Que hasta el día está Un fenómeno está, ¿Ah, como sí? laura sí, Chapatín, Arevalo Entonces No, no es el, el, el de por aquí No, es el otro. Mira, ahí está, ahí se armó la podrida. ¿eh? El árbitro también se despidió ayer, este. Adiós, gracias. Uno menos. Y el guardalíneo también se fue, Dios mío. Se están yendo todos. Espero que no me caya yo todavía. No, todavía. Pero ahí está. Queda. Se, se la agarran. Mira, ahí va. Y lo sigue, y lo sigue. Hasta que el árbitro decide expulsar. No, mira ah, sí. O sea, yo no entiendo cuál es la, la tontería. Al final va su hermano claro, y empieza a repartir, ¿no? Es lógico. Claro. Es bueno tener un hermano. Mira Reynoso, ahí lo tuvo para haberle calzado un derechazo, ¿no? Eh, pero bueno, eso es para los que saben. Lo tuvo allí para haberle calzado un derechazo y lamentablemente no, no pasó absolutamente nada. Oye, una vergüenza eh, más. Nada más. Es una tontería. O es sea, una jugada intrascendente. Fuera del área. Torrico no es un, eh, no es un tipo Tampoco era una final, copa, un tipo, no tipo. sé. En el segundo tiempo, habían quedado con 10 en el primero. En el segundo, ingresó uno por cada lado y quedaron 11 contra 11. Porque como era tan amistoso, el árbitro no quería, pero finalmente, bueno, vamos a ver eh, qué esa figura sea. Ahí está, eh, expulsado y el otro también es expulsado. Ahí estaba Serginho. Que ayer debutó con la camiseta celeste, con el número 70. 70. Sí. Después vamos a ver una serie de, de opciones. El partido va a terminar empatado. Y después van a ver los tiros libres penales. Qué interesante porque la gente va, ¿no? Yo me recuerdo antiguamente, porque aquí en La Paz se hacían muchos partidos de clásico Se hizo de repente una costumbre para recaudar fondos porque la gente iba al estadio. Se jugaba al mejor de cinco. El que ganara tres, bueno, se llevaba la parte más grande de la bolsa. Eso fue en la época del, del 70, a fines del comienzo del 80. Y, y dio buen resultado. Mira. Es la falta y ahí se, se suspende en el piso, se cae y el árbitro marca el tiro libre penal. Y Serginho, dos filios de Dona María. ¿eh? Abajo le pega bien el brasileño. Y mira, viste la que hacen siempre. No, déjame que no festejo. Claro, pues no le han pagado todavía, ¿no? Le deben un dineral a Serginho Bilderman. Sí, un cuarto millón de dólares es que le deben. ¡Epa! Pero yo no sé. Claro, no cobraba durante mucho tiempo. Y de vez en cuando cobraba. Ahora falta que hagan la cuenta para saber cuánto más o menos es lo que se dé. Qué buen giro. De verdad. Malísima la definición. No, no, la definición es horrible. La salida del arquero es terrible también. Eh, ¿Juega voleibol? Parece. Estos son marido. Bueno, no saben salir O oh, marido malo que sale y no vuelve nunca más Ahí está el inicio del segundo tiempo La cancha está horrible, ¿no? Sí, tremendo Y eso que estamos saliendo del verano De la época sí. de lluvias Donde todo reverdece por Cochabamba ¿Qué sí. ah, será ahora que empezamos? Ese, el es el, ese es el técnico que tuvo alguna dificultad Con la ciudad de, de, de Aurora Se las agarran con el línea ¿Ese es el que también se mandó ya. No, es el, no, ese mismo, es ese el más, más joven. Ah. Del otro lado. Ve, otra vez van en su... Pero botarlo. Ah, no Así que anda, se lió tu casa. Allí es donde Cornejo entra. Esto es un partido amistoso. ¿Cómo vamos a jugar con 10? Entra el técnico también de Wisterman. Y le dicen, lo convencen. Los dos expulsados son reemplazados. O sea, estaban con 10 también el primer tiempo. Que claro, juego. Eso. Y claro. Entonces dice y yo me hago cargo le dijo no yo respondo yo, cualquier cosa conmigo que claro, me cualquier cosa es conmigo no pero ahí está la falta penal que cobra el árbitro este fue el que se hizo famoso te acuerdas con el gesto de vamos al salvar cuando no teníamos bar aquí ah este es un fenómeno el árbitro que se va hoy a Dios gracias ¿eh? ¿Eh? se va se va este, en una jugada rara, hace el gesto... Ay, ¿Y cuál? Ya. Si no había. <risa> ¿Eh? Antes que hubiera bar, este salió con el gesto. Este también un día lo fuimos a buscar después de una desastrosa actuación en Potosí y nos mostró el dedo más simpático de la mano derecha. Ay. No, es una torrante, por eso es que el, el, el fútbol va a descansar. De <risa> esta clase de personajes. Ahí está. Disparo espectacular. A mí me parece que la pelota se había ido fuera, no había bar. Menos mal que este no fue por la señal del bar, porque este fue el primero en Bolivia que hizo la señal del bar cuando no había bar. Sí, no, a vez se refería no o sé, sea, que lo marquen, no, hay, no, ¿no? Sé. la verdad es que uno no, no, no entiende, pero son unos genios. Ahí está, entonces el clásico cochabambino terminó empatado y con Y después van a ver penal. los tiros libres penal, me pareció muy largo, lo encontré una eternidad de este resumen, yo pensé que iba a ser más corto. Sí. Ahí está. Entre ¿Eh? los ocho goles. Qué lindo cabezazo. Sí. Ah. El arquero. Qué desastre la se cancha. No. Se despega muy tarde. Sí, un desastre. Realmente. Cosa. Estamos igual que Marcelo Claudio, ¿viste? Sí, verdad. Sí. Ya pero nos contagiamos. Que, sí, no, pero es que de verdad que, que la debe mejorar, ¿no? Qué lindo centro del Chueco. Sí. Cabezazo de Gómez. Bien. Yo creo que el arquero pudo haberse despegado antes. Es un cabezazo en el área grande, casi, casi afuera. Entonces, no es que te cabecen en el área chica, que ahí es muy difícil, es un cabezazo que no lleva tanta potencia, pero que va bien colocado. Entonces, de repente, si sacas la mano a tiempo, yo creo que puede ser. Y estaba solito. Sí. No había un defensa del de talmán ahí. no bueno, ninguno, para cabecear. Es que estaba muy afuera, por eso que, creo que por eso no lo toman en la mano. Pero la cosa va a terminar. 4 a 4. Una linda tarde de goles en el estadio. Lluvia de goles, como les gusta decir a algunos periodistas sí, deportivos, ¿no? Igual dice, infartante. Los que escriben parece que nunca les dio el infarto. No sabe <risa> lo que significa eso. uno que le dio, bueno. No, no es bueno jugar con ese tipo de, de, de analogía. ¿sí? Infartante. No sabe lo que que te da un infarto. Dios mío. Pero bueno, en Ahí está. Cuando parecía que se quedaba con la victoria, el equipo rojo. Y después vas a ver, es increíble la cantidad de los libres penales payados. ¡Claro! mira, mira a ver. el chocolate. Pa, ¿A dónde le pegó? ¡A dónde! No. Mira y como que está ganando la Champions. mira este otro. ¡No! Uh, ah, no. Que este poder. está para el qué malos que son, sí. ¿no? Ahí el primero. Uh, uh, uh, tanta vuelta. mira esta otra. Uh, uh. Y el Chueco, mirá cómo le va a pegar. Va a tapar el portero. Se acaba de coronar Wisterman. Campeón de la Copa Melva. Él le crié el Dibu Martínez, creo. Ah, sí, no, el Dibu muerto de hambre. ¿no? Mirá cómo se mirá, mirá, mirá, Cuando vos nos ganamos seguido. ¿Y, y, ¿Y qué fue lo que pasó? Como no había transmisión de televisión, bueno, los periodistas aprovecharon para entrar a la cancha. Lógico, no nos dejan entrar por las prohibiciones que existen. Y allí empezó el lío, los querían votar los hombre. Antes nosotros sentábamos a la cancha, hacíamos nota. Ahí están todos los periodistas ¿eh? y, y los han sacado. Mirá, los han sacado. ¿Por qué los van a sacar? A ver, las reglas del juego son claras. Y estas debieron haberlas dicho antes. Ahí está ¿eh? de Relaciones Públicas de, de, de Wisterman. Ahí debieron haberlo sacado para que nadie expirme, no Ahí está la copa. linda copa, ¿no? Muy ah, bonita. bonita. Sí. Pues, la la entrega? copa Renan López. Ahí está para ¿Y usted ve, eh, apareció algún, algún López por ahí, ¿sí? a ver no sé si podemos devolver a ver. usted que los conoce la verdad sí. es que yo no los conozco un poquito más atrás si fuera tan gentil eh... no tanto un poco más adelantito pero bueno, bueno en algunas imágenes ahí no pero vi en algunos medios de comunicación sí, sí a Sergio Blanco a López y a su hija Mónica también estaban allí estaban allí eh... Sus nietos y nietas también, sí, me algunos, pero ahora en la entrega de la copa no. Pero yo antes creo, de pero, ese, ¿le sí, le dieron una camiseta a sí, Pero ¿no? yo creo que los homenajes hay que hacerlos en su tiempo. En vida, ¿no? Siempre sí. es la idea. Porque eh, es lo mismo, yo ya dejé ya, capaz que le quieran poner el nombre, cuando me muera, el nombre del campeonato. Entonces, ¿para qué? Todo el que se muere es buen tipo. Estoy esperando morirme yo para ser fantástico. Viste que buena la gente que era. Así. Ah, Pero en fin. Después vamos a ver esto. dejarlo allí. Ahí está Machado que levanta la copa. Vamos a la pelea entre los jugadores de Wisterman y Aurora. ¿Mm? Ahí está la jugada. A mí no me parece que sea para tanto. Mirá. Ahí el árbitro los trata de calmar. El otro tipo insiste, Martínez. Luego buscando a Yair, que, que no quería guerra, lo sigue. Machado le dice, claro. eh, parala, hasta acá. Aparece Didi, eh, pa, uno. Eh, y se armó. Pero mirá, Reynoso, lo tiene, lo tiene Reynoso. Debía hablar, putra, Menos ¿no? mal que era amistoso el partido, sí. ¿no? Tontería. Eh? ¿Parecen qué es lo que parecen? Matones de pueblo joven, como dicen los peruanos. no Matones de barrio de torrantes. ¿no? Eso. Al final de cuentas... El propósito de este partido era otro, era homenajear a alguien que... Yo creo que la persona que lo homenajearon sí. debe estar... Sí. ¿Eh? sí. Y la familia, ese espectáculo, familia. estando en la familia... Lo ahí? echaron a perder. ¿eh? Una vergüenza. Mira ahí está, le puso uno, pero mira la de Yair, ahí lo tiene, mirá Yair, lo agarra, lo agarra, no, ahí, ahí, lo agarra, eh, eh, tenía que haberle aplicado. ¿cómo lo le aplicás un sopapo, lo ponés, eh, mira. cuenta mira. de protección. Si no se levanta hasta el 8, no cauto. Pero salió innecesario, en todos. Innecesario, innecesario. una tontería. Gracias, señor director. Ojalá le pusieran esas ganas a jugar. ¿no? Partido en serio. Y partidos en los que tienen que recuperar puntos, salir sí. de la cifra negativa en el caso de Wilterman. Porque están a punto estos de irse. Sí, pero ¿se estarán despidiendo también? ¿O qué? A ver cómo les va, ¿no? Si es que van levantando el, el rendimiento. Esta es la foto del día de hoy, les quiero mostrar. A ver. Pues el amplio aparece, eh, qué sé yo, como si fuera, no sé. Ahí está. Un dinosaurio, ese Marido malo, Sale tarde, y no vuelve. En el gol, ¿viste? Que salió y no volvió más. Hasta que se dio cuenta, y ya cuando se dio cuenta era muy tarde. Otro de los dinosaurios. Ese término de los dinosaurios, yo lo puse de moda. Cuando apareció Orcobol, ¿se acuerda usted como buen cochabambino? Gracias, señor director. Como buen cochabambino usted se tiene que acordar. Hace Orcobol. Mucho. Sí, era antes de que yo nazca, creo. Tan jóvenes. Bueno, Orcobol. Era en los 80, ¿no? Orcobol sí. sobre todo el boom. <ríe> Todo. Orcobol aparece. O sea, Finsa, ¿te acuerdas que era una empresa que prestaba dinero? Sí que prestaba dinero, y claro, y Mi recuperaba. Mi abuela perdió ahí plata. Perdió plata. También, ¿Sabes qué? Por era la vieja. Porque ahí te daban una cantidad muy buena se de interés. como el 10% de interés. Sí, la 10%. plata fácil se va. 10% de interés era. Se era una locura. Entonces, este señor pudo ser presidente de, de San José. Daba vueltas olímpicas en oro. Que terminó después acribillado, creo. abrazo Entonces, eh, a de Arevalo. Eh, Resulta que estos... Pues esas cosas que uno no entiende, aparecen, crean un club orcobol y aparecen jugando en primera división. Una... O sea, para que tú veas que mmm, la dirigencia hace lo que le da la gana. Apareció un equipo porque tenían plata, apareció jugando en primera división. ¿Y por qué los dinosaurios? lo llevaron Chichi Romero. Ya se ha ido Chichi de La Paz. Porque aquí... Jugó en Strong y tuvo algunas dificultades con las rodillas, un crack. Estaba allí, que, que... O sea, todos los veteranos que pasaban por esa cuadra los contrataban. Entonces yo le eché los dinosaurios. Fui, ¿no? Como la King League en, en España, más o menos, que es así, puro retirado ya. O sea. Sí, pero retirado de categoría. Ya claro, que todavía no juegan, sea. ¿no? De eso la gente habla, comenta. Yo no me he dedicado mucho a ver, esta semana me voy a dedicar a ver de qué se trata y cómo es que lo hacen. Porque esos son... Es un campeonato y que además lo televisan, ¿no? Sí, claro, ahí es cuando facturan. Piqué creo que es uno de los... Es uno de los accionistas y el otro es un gordo choto que una vez le dijo, el Waterman, ¿qué es eso? ¿Qué es el Walterman? A ver. Lo agarró para la palanca, ¿viste? ¿Qué es el Waterman? ¿Quién lo conoce? Le preguntaban, ¿qué es el ¿Qué es el Waterman? No me acuerdo de eso. No, no. Los muchachos me lo mandaron, los que siguen ¿Ah, redes. sí? ¿Hay sí. ¿Me, comparas hay sí. <risa> ver, ¿Eh? me comparas el Pumas con el Walterman y hay diferencia así. A ver, dale, de nuevo. Me comparas el Pumas con el Walterman y hay diferencia así. Walterman. El Puma o el Walterman. Entonces se hicieron famosos. Yo no sé de cómo fue que, que apareció, pero, pero el guacho ese. Entonces les está yendo muy bien, ¿no? A ver bueno, cómo le va. Al final vos no bueno, sabés si lo, lo de Piqué y de Chaquira es un invento, porque la Chaquira no sé cuántos millones ganó con las canciones que le hizo el Vago Este y el Vago Este se metió a esto y, y la cantidad de millones que está haciendo. Perdió sí la Copa Davis porque él la manejaba. Me voy, lo veo a preocupar. Todo factura. Todo factura. Gracias, Juan.